prometí que les iba a explicar cosas que no sabían y demás, y esto le quisiera nomás por ahora hablar a los caballeros y contarles un poquito de qué chingados es lo que pasa en el baño de las mujeres. Para mí la lógica siempre fue, güey, si hay tanta fila es porque hay algo bien pinche chingón adentro, güey. No, pues imaginen, ¿no? Cuando entro al baño y veo a todas estas mujeres pasándola re bien, güey. No, porque todas están justo, aquí no puedo tocar nada, güey. Es como una suerte de, de sistema donde de verdad no puedes romper esa regla, ¿no? Pase lo que pase, entras y con la manito para sacar el jabón, para entrar. Y el tema es, lo más difícil pues, que pueden aplicar ustedes de aprender es el tema del uso de la taza. Pues porque si algo te vas a quemar, pues que no sea el culo. <risa> Hay tres técnicas en particular, ¿no? La primera, pues tiene la taza enfrente. Y el caso es que ustedes agarran papel para tapar la tacita, para que no hagan contacto. ¿no? Entonces ponen papel, papel, papel, papel, papel, papel, papel, a la verga a la ecología, papel, papel, papel, a la verga a los animalitos, papel, papel, a la verga a ser vegana, papel, papel. 150 metros de pinche papel para no tocar la taza. Sistema número dos. Eh, no sé si saben, chicos, en el baño, muchos baños de mujeres hay un ganchito, ¿no? Pues para que cuelgues el bolso. Esta técnica yo la llamo el rapel. Porque cuelgas el bolso, tienes la taza atrás y ahí vas, ¿no? Y descuelgas, descuelgas. El pedo es que luego alguien te abre la puerta, ¿no? Y ahí vas. Te orinas, ¿no? Ahora tú eres lava, nadie te toca... Técnica número 3, seguro la conocen por nombre. El aguilita. Por si no saben, el aguilita se le llama el aguilita porque pones, no, tienes la taza acá y te paras aquí de centro. Y con las dos manos, ¿no? Te agarras aquí del tanque. Es un águila. Y el tema es que tienes que no, vas bajando, es como una alta posición de yoga, entonces te pones acá, es perpendicular, los, aquí los, los rectos demás, vas, pones aquí, impactas un poco hacia adelante, te descansas hacia atrás, vas soltando, y el problema es que estás agarrada de las dos manos, y el papel está allá. Pueden ser muy buenas las chicas que hacen la aguilita, pero me consta que no se limpian el culo.